Vargas, buenos días, formalmente bienvenido, gracias por asistir. Muchas el, gracias, el, señor presidente. El, de... el procedimiento es que tiene cinco minutos para una exposición libre y pasados los cinco minutos, entonces los miembros del, del Consejo harán preguntas que esperamos la pueda responder en, a la mayor brevedad posible. Eh, con mucha flexibilidad nosotros hemos decidido un minuto Pero nadie lo ha podido cumplir sí. Así que seremos flexibles con usted también Queda usted en el uso de la palabra Gracias señor presidente De hecho ya me siento juez de las altas cortes Porque cuando me siento en esta silla estoy <risa> extraordinario No sabía que era tan cómodas. Eh, señor presidente, fíjese Quiero primeramente darle las gracias a usted Porque recuerdo algo en su campaña política del año 2000 cuando usted ha sido en la historia el único político que nos ha dado importancia a nosotros, los pobres usted decía que los pobres eran buenas pagas a partir de ahí yo comencé a coger prestado y de verdad que dio resultado me dio resultado pues comenzaron a prestarme mire señor presidente y demás integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Eh, yo vengo de participar en un concurso de oposición donde logré entrar a la Escuela Nacional de la Judicatura y cumplí con todos los requerimientos que establece la ley. Así pude, pude convertirme en juez de paz, luego pasé a juez de primera instancia. Actualmente soy juez de coordinación de los jugados de la instrucción del Distrito Nacional. Ya anteriormente en mi vida había ejercido la carrera de locutor, había sido locutor de un programa muy famoso llamado 100 canciones y un millón de recuerdos, después de Serenata Continental, después fui locutor de Noti Tiempo, después ejercí el periodismo, fui de los fundadores del Colegio Dominicano de Periodistas y son parte de los tantos trajinar que, que he tenido que hacer y que la democracia me ha dado la oportunidad a, ver, a pesar de haber eh, nacido en la extrema pobreza. Le digo la extrema pobreza porque me formé en el, en el barrio Los Guandules y eh, no me da vergüenza de ti, decirle a todos los dominicanos porque creo que es eh, necesario que en mi casa se cocinaba de siete días a la semana, se cocinaba dos o tres días, tal vez. En ese barrio Los Guandules que usted ha proyectado remodelar y que yo realmente aplaudo esa decisión. Aunque en el ámbito de los pobres buena paga, usted prometió el Banco de los Pobres, que es una... Iniciativa de Bangladesh eh, pero, no obstante yo creo que usted ha cumplido con ese cometido no, déjeme decir lo que pasa es que no se llama Banco de los Pobres sino Banco Solidaria, Banca Solidaria, Banca Solidaria pero, está ahí con casi, pero ha cumplido con ese cometido con casi 300 mil pobres que han eh, sido y yo lo apoyado. felicito porque ha sido una buena iniciativa he salido, yo he realizado varias eh, maestrías tengo una maestría de Derecho eh, Constitucional con doble titulación en la Universidad Católica Madre Maestra y la Universidad de Salamanca. A raíz de esa maestría yo escribí este libro que fue el primer libro que se escribió aquí después de que se aprobó la Constitución del 2010 y se formó el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Este libro es importante y ha tenido muy buena acogida, incluso lo tienen como texto en algunas universidades. Ahí yo hago un retrato eh, minucioso de lo que a mi juicio son los derechos fundamentales, aunque critico en ciertos aspectos que la constitución del 2010 estableció un catálogo muy amplio de derechos fundamentales, y al ser ese catálogo tan amplio de derechos fundamentales, lógicamente que el Estado no tiene... ...la capacidad suficiente para proteger esos derechos. ¿Y por qué digo? Bueno, al establecer el derecho a la recreación... Como, un ...como derecho fundamental, eso podría abrir la puerta... ...de que la gente fuera a los tribunales a exigirle al Estado... ...de que le coloque un parque o una discoteca en determinados sitios ...para que le garantice la recreación. Entonces, en eso yo fallo, porque cuando se, eh, se establecen... ...tantos derechos fundamentales en una constitución... Eh, llevan al Estado a que pudiera ser inefectivo. Luego escribí este libro que se llama La Guía Práctica de la Acción de Inconstitucionalidad y esta guía lo hice como un aporte didáctico a varios, a los colegas que veían que no, que veía que no habían entendido cuál era la naturaleza para acceder al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, un órgano nuevo pero muy acertado porque eh, siempre he estado el, de acuerdo para tener con el la control constitucional de, ese, de decisiones. Tribunales. Como órgano de la de cierre, jurisdicción ordinar, en jurisdicción ordinaria constitucional, y, que agotar, que ha sido uno, de las, y no irse al Tribunal eh, Constitucional, directamente de los los de, porque eso estaba avalionando al Tribunal Constitucional. En este, de este libro, trabajo, yo lo que hago es explicar a, a los colegas, colegas que de qué inacto, forma si se pueden atacar, atacar finalmente los decretos, las resoluciones, este norma, libro de medidas. Porque de había un problema muy serio. ¿Cuál era el problema? Que los abogados no habían entendido que para atacar la eh, leerlo porque de el, verdad, para tener el control y constitucional de decisiones el dentro de, de la, la finalidad este ordinaria de, tenían primero que agotar de, el proceso y no irse al tribunal procesal. constitucional directamente porque sí, ese, eso estaba atacando al tribunal con constitucional de, de, de trabajo el y de, lógicamente de, el tribunal tenía que declarar inadmisible de todas esas acciones finalmente una, eh, decisión escribir pero este libro de medidas de este coerción personal, que ha sido uno de los ámbitos que más ha desarrollado y tomado, con un contenido realmente gratuito. Primero, quiero agradecerle eh, a, leerlo, porque a la, de verdad, si usted le lo oí, eh, a entender cuál es el contenido de, y la finalidad de este tipo de. Eh, de acciones no, padre, en materia fundación personal. universal, pero, pero, crecimiento entonces, y oportunidad entonces, por haberme yo por quiero explicarles con la excusa del de permiso sí, de. Yo, de yo de lo que, que quiero, señor sí. presidente, mire, yo no voy a votar participación el tiempo, tiempo, aquí. Yo he tomado una de, de, decisión, de, pero, pero quiero Mariano, que ustedes vean dónde usted verá la decisión que yo he tomado. piense primeramente, quiero agradecerle a la. Ustedes van eh, a entender fundación... por qué yo debo darle estas explicaciones para para motivar cuál es mi decisión respecto este a mi parte, participación. Fundación Universal, Crecimiento este y Oportunidad. No quiero porque me barrio, eso. que vaya redondeando su posición mire, porque ya está pasado con todo. Yo dos, entiendo. Sí, yo lo que quiero, sí. señor presidente, mire, primero no te, voy a agotar el tiempo. mis decisiones nunca de, de yo, la magistrado Mariano, ni, ni de Marino, Marino, Marino Mendoza. Yo pura y Decisiones que decisiones dentro de muy poco tiempo, yo años que ustedes tengan que de atención permanente emplear más de lo de mi... Usted va a eh, entender por qué yo debo darle estas explicaciones para, por para derecho, motivar cuál es mi decisión respecto la a mi participación y mis aspiraciones no en este foro. En Entonces, yo quiero que usted me permita eso. Porque mire mi corazón yo no entiendo, tiene espacio para el recente. Primeramente, señor presidente, una en mis decisiones de decisiones nunca... Y el juez, es, yo las inspiro y la doy en contra de nadie. Decisiones, Las decisiones que se solamente durante 12 años eh, que llevo en el Tribunal de Constitución, Constitución permanente, la, y siempre la tratando de que sus decisiones eh, de penales siempre han estado eh, motivadas por el derecho amparado en la Constitución. A y la norma. Hacer nunca, nunca doy decisiones en contra contra de nadie. Por eso, de mucha gente se extraña Porque de que me vean a mí, mi corazón en no tiene espacio. De la para el la una de la mañana, andando solo, una cultura de juego pues. andando solo. Una y que ha que dar es una persona que da decisiones sin, decisiones sin ningún tipo en este de resentimiento no, es que me Solamente ha parado eh, en de derecho, la gente, en la de las instituciones que doy Y siempre y tratando emito, de que sus decisiones, las lejos con la mejor de contribuir, contribuir y al el distanciamiento armonioso de la sociedad Contribuya la sociedad, no a, a hacer un vínculo de consolidación, consolidación. De Alejandro Vargas Por eso mucha gente se extraña de que vean a mí el la calle a las 12 de la noche a la una de, de la mañana andando eh, solo justicia andando solo una persona que ha tenido Mire, que dar que tantas decisiones difíciles y contradictorias en este país pero y no es, es que me he cuidado tiene me que cuidado gozar, de que la gente le entienda la que las decisiones que sinceras las quienes las de de las, partes con las mejores que intenciones van y amparar a escogerlo derecho. para que le guste. Quiero dejar eso si sentado para confianza, que, confianza, que no vaya a creerse que en esas partes, José Alejandro, Alejandro Vargas tiene una actitud de del en juez, contra de nadie, ¿no? Y un juez, juez falla a favor de, de conciencia y de la ética, eh, a justicia y en, en ocupar y del una derecho. posición Miren, de que ¿para que una persona que sea en asumida como juez? Porque yo me sentiría como eso es tiene que gozar de la que confianza sincera que que de quienes, al que de no las, partes van, si las partes que van a escoger lo que les Si el factor confianza Oiga, no falta en esas juez. partes, entonces sería una indignidad ponérsela las partes del juez para que les coja una, una falta de conciencia y una falta de ética a abocarse e insistir primeramente en ocupar una posición para en que las partes que van a a no confían en él. ¿Por qué Porque si yo tú me sentiría que como ciudadano no te tienen muy incómodo la que tuviera yo para que, que tú presentarme frente a un juez al que no le tengo confianza. Tú vas a Y si ese factor de confianza es falta en las partes oiga qué puede mis hijos un juez primero eh, pretender ese imponerse no a las partes una playa para de que, que les cojan para una posición jurisdiccional de manera absoluta porque admiro al presidente primeramente de la República. Cuando, Cuando venía para acá, mis hijos me decían, de Suprema Corte de Justicia, porque es un que como juez que le he conocido, que es un confianza, que quizás si la gente lo tratara directamente, asuma una posición de esa naturaleza. De mitir a veces y tú vas serio, a presentar al Procurador ese General de la escenario. República En el poco tiempo que lo he, les tratado, expliqué. Veo que es un joven lleno Primero, de las intenciones. Es, ese escenario y aquí lo conforma una pleya de, de un personas que yo miro de manera absoluta. Porque admiro al presidente de la República. De la República. Frank, que es admiro al ma magistrado, magistrado que tengo presidente de la Suprema Corte mal, de Justicia, porque no es uno de los seres humanos a quien le no he conocido, uno de los corazones más nobles. Y quizás si la gente lo tratara y directamente... Verdad, ...y de verdad que no sea, vaya a querer a veces y eso que tengo, va a variar... ...al el Procurador de General fe, de la República... Tengo, ...en el poco tiempo que lo de he la tratado... De la misma ...veo que manera es que un joven lleno de buenas intenciones... ...y a quien yo le auguro... ...es no un futuro prominorio, que promisorio... Que ...dentro del de de ámbito político nacional... ...al magistrado Frank... ...que es mi amigo... ...y me lo ha demostrado y tengo yo... ...porque sentirme mal... He votado no sin sentirme mal, que que porque no de la esté República, de acuerdo con mis aspiraciones, y de verdad para Debo confesar de de que confesarlo. no vaya a querer el magistrado. Debo confesar que eso sin va que a eso resulte el cariño, y el afecto que sin yo tengo porque estamos de dentro de una democracia de la misma de manera yo que yo no por tengo que respaldar decisiones lo que mis mañana. hijos quieran. No. Eso no quiere decir es una gente que con condiciones, que, no yo, que yo no lo quiera ni que yo me quiera alma senador, senador que que me conoce. Me conoce. por quien me conoce. debo confesar no me ha tratado directamente pero de sin, referencia para que sea senador de la sabe República cuál es mi comportamiento porque entiendo pequeño. que tiene condiciones yo para, para y debo de, confesarlo de este muchachito debo parisa, confesarlo de sin que eso resulte pero no sabía que sin que eso resulte que que esa verdad, preferencia que, que tengo por él que pudiera que influir en mis decisiones en el mañana. de que la juventud. No, hoy no es una gente con condiciones, y escenario y donde mañana vamos la... a tener líderes. Licenciada Lucía Medina, que me conoce. Que me conoce. No me ha tratado directamente, pero José sí de referencia me, me conoce y sabe cuál es mi comportamiento verdad es desde pequeño. De verdad. He quedado admirado de la preocupación de este muchachito paliza que no lo conocía, Entonces, pero no sabía que tenía tantas condiciones. La falta de confianza, señor presidente, y de verdad de que de debo sentirme me sacrificio sacrificio de que, mí, en mis aspiraciones de que la juventud no a, hoy a nos presente a nosotros no un escenario donde mañana vamos a tener gloria. líderes. Puede ser por la pipa, gloria. porque las sociedades necesitan líderes que lo dirijan. Eh, la licenciada Josefa Castillo le agradezco le infinitamente, hijos, de verdad. Cuando mis hijos me preguntaban le que infinitamente, por qué de verdad, yo venía entonces a la entrevista. La preocupación, que eh, es yo suya. venía a la entrevista? Entonces, como yo fui columnista durante mucho tiempo, la falta de confianza, de nacional, señor presidente de la República, fue me columnista. descalifica a mí, en mis asuntos. Yo no le dije a mis hijos que yo no puedo llegar. A que a un... venía. A un entonces, donde no me tengan confianza. Mire, puede ser recurrir la a una, gloria para que ellos entiendan hoy. Puede ser a una la gloria. Gloria. de los escritos yo, que yo hice en una publicación eh, en el Nacional, en el año 2000. Le explicaba a mis hijos. Se trataba de el profesor Cuando mis hijos me preguntaban, yo lo escribía, "Profesor Bosch. yo venía en un artículo a la entrevista, titulado Honrar que a qué yo a venía a la entrevista. Como yo fui columnista este artículo, durante mucho tiempo, tiempo del para de hablar de nacional. Vox en todas sus dimensiones, no solo basta con mencionar yo a, sus no le dije a mis hijos al debate que venía. Nacional. Entonces, hay que ponderar esa una, para que esa prolija única impronta que ella nos ha alegado, una de, lo, de los explicaciones que, lo que yo hice de manera muy justiciera a la prensa de los nacional, autores más 2001, sonoros de la literatura. Se trataba de salve, el profesor Juan Bosch, yo le escribí al profesor Juan Bosch de Dominicanidad un artículo titulado "Un rarable que Fox. una voz que ayer fuera fuente Parte de, de esta artículo dice de los para Hoy hablar de vos en todas sus dimensiones, no solo basta con mencionar a sus aportes de al debate político la nacional, de la complicidad de las hay que ponderar esa prolífica impronta literaria que la nos ha legado el Oro y La Paz y que lo colocan de manera un tanto muy justiciera, justicia, de su lecho a la voz de los autores más honoros de la literatura, universal, lo cual en el medio que registra Estados, resulta incomprensible que una que ayer fuera Lo que decía fuente que no de las más acabadas elocuencias Hoy sino que emerja herméticamente silenciada por las inconcebibles perturbaciones es una de los años, que a la sombra de la complejidad de las enfermedades se ha confabulado para lacerar el cuerpo del autor del oro y la paz. Se Aunque un a tanto efímero desde su lecho, lecho nacional, vos debe experimentar, de experimentar la satisfacción de contar entre sus logros se se el mérito de haber encabezado el gobierno más honesto que registra nuestra reciente vida democrática lo que Juan evidencia que no solo se dedicó qué? a predicar la moral, sino que concluir, la practicó para sentar ejemplo con los hechos. La Siendo así, es una brillante entrevista. oportunidad Entonces, para que los congresistas del país desprovisto de, de las diferencias que políticas que generan por las luchas se partidarias se aboquen a honrar ese la figura de ese gran de Guapo, líder nacional designando con su Carata, nombre el puente Vicente paralelo Rosa. al Duarte Vicente que Rosa se construye sobre el río muy muy y efectivamente un fui complacido y en una ¿Por qué sitúa al profesor señor, un campesino. Porque Débil, para darle ya y para concluir con mucha dignidad, darle la que respuesta que Rosa, de por qué vine a esta entrevista. Entonces entra, me fui a, a leer uno de los Rosa cuentos de manera que abusiva, más así, me han gustado de profesor quisiera, Juan Bosch. Se llama Todo viene y un hombre. la agarra por una mano. Ese cuento de Juan Bosch, yello todo le dijo, un hombre deje la tranquila, tranquila, de Vicente, entonces, Rosa, Vicente Rosa. Vicente Rosa era un hombre muy guapo, con un gran poderío, un comeón, una gran capacidad. En una para ocasión abusar, hay un señor, un campesino, peleado, y Yello, yello tiene una botella de ron pero con que mucha le dignidad Vicente Rosa. Que ve y con ella que le una joven llamada Eleodora Vicente e Rosa cayó al suelo y a Ador un golpazo y Vicente Rosa de manera abusiva sin que ella quisiera, viene cuchillo. Entonces Vicente viene y la agarra por le una mano el campesino y yo le dijo, de el el la tranquila." entonces Vicente "Rosa que Vicente Rosa va a matarlo." Y efectivamente con un gran poderío Vicente Rosa una gran capacidad para usar se apareció a abalancarse en Yello y Yello tomó una botella de ron que Yello, le estaban sirviendo a Vicente Rosa un feliz y con y ella un le dio en la cabeza caer, y le rompió la cabeza. Se levantó, Vicente Rosa cayó al suelo y a borbotones salió la, la sangre de su cabeza. La tranca, abrió la puerta, Vicente Rosa quiso sacar y una puñalada, puñalada entonces y Yello mató, Vicente le Rosa. puso. Él pie en la cabeza, Vicente Rosa. todo el mundo le dijo a Yeyo, vaya, váyase de aquí porque Vicente porque Rosa buscando. va a matarlo y efectivamente, y oiga, ¿qué cosa? Vicente Rosa a le dijo a las Vicente 12 Rosa de la noche, al juez, se apareció a su casa, llamándolo Yello, que era un infeliz y dormía en un cáter, se levantó y desde la sombra Cuando el juez abrió le pregunta, la puerta. Le dice y Vicente la taranca, Rosa. Abrió la puerta, vive, tiró y dio una puñalada y mató a Vicente explica, Rosa. Y le metía Vicente Rosa y estaba Vicente Rosa y estaba en el, el tribunal contándole la al gente juez alza la cabeza, buscando. eso es dentro y del y tribunal. Oiga qué cosa. Para le dijo Vicente Rosa al juez. Él no dice palabra más y el silencio de la sala se hace palpable. El juez levanta la mirada. Dígame, acusado, ¿por qué usted Cuando el juez le pregunta, le dice la Vicente, Vicente Rosa, Rosa y que iba a matarlo, una sombra, no se quedó en explica, su cátedra con lo que y le hubiera metí podido el Y La tragedia al así fue el asunto de persona que La no gente entiende, alza la cabeza, eso es dentro del tribunal público como buscar para ver el que rostro de tan extraña pregunta Él no dice le palabra más, insiste, y el silencio el juez, de la sala se no ha quedado con El juez cual levanta la mirada. La tragedia. Dígame, acusado, ello por qué sabiendo usted entonces, que quien estaba en la puerta era Vicente su voz dulce, y que iba y a matarlo, no se quedó en se su cámara con lo que hubiera podido dice, evitarse la tragedia. Porque cuando a uno van a llamar pone a cara a su de casa, persona que no entiende van, que uno se y mira en redondo hacia el público, su deber Buscando que alguien le explique tan extraña pregunta. Entonces, le he preguntado, insiste el juez, ¿por qué no, no se quedó acostado con lo cual se hubiera evitado la, la tragedia? Y ello parece comprender este, entonces, le es, tranquilo, de la con su voz dulce y sus ojos inocentes, se, se vuelve hacia tribunal. el magistrado porque y ustedes, dice, no me tiene porque cuando a uno van a llamarlo a su casa, man, que uno sepa si no vale que es para matar no su deber a en atender e al que lo llama. Porque tengan un juez en Entonces, el cual usted no confía. Esas son las Por razones. He venido que a disculparme de a darle las gracias por la República. participación. Y voy a, a declinar mi inspiración. De si el este Soleil Consejo Nacional sea, de la Magistratura eh, podría aceptar de, de una manera, otros integrar ese tribunal, que visto porque si ustedes no me tienen confianza, gracias. Oiga, Señor presidente, yo lo que voy a, a sentirme mucha mal y no usted, vale la pena que yo vaya a sentir a, todos a los integrantes de este e Consejo, Consejo Nacional de la magistratura, porque tengan muchas gracias en el cual ustedes no confían. Por eso yo he venido a disculparme, a darle las gracias por esta participación. Señor presidente, y voy a Señor declinar presidente, mis aspiraciones para que Oiga, sea cuál es el criterio de, de ponderada criterio. hacia otros. ...aspirantes que he visto que tienen... Si grandes méritos, no me tienen gracias, confianza... ...gracias... ...señor si Presidente... No ...de confianza. verdad siento mucha admiración... No ...por usted y gracias... ¿Y le puede ser la ...a gloria. todos los integrantes... ...de este Consejo Nacional... ...de la Magistratura... La ...muchas gracias... ...yo le puedo garantizar a usted... ...que si mañana... ...cuando usted baje del trono... ...y no tenga... ...señor Presidente... ...a su alrededor... ...señor Presidente... ...cuando usted tenga hoy ¿cuál es el criterio mío, cuál cuando es mi usted criterio, tenga a su familia que lo quieren siendo presidente, si ustedes no me usted tienen confianza, tenga solo a sus hermanos, si no me tienen confianza, lo quieren porque lo aman, yo no puedo aceptar esa amigos, posición, mire puede ser la gloria, un problema porque se vaya con usted le voy a decir algo señor usted, presidente, un acto de yo le puedo garantizar, estoy, a usted seguro que estoy, que estoy seguro, yo estoy si mañana, seguro cuando usted va a parte de los integrantes y no tenga en esa mesa cortesana a decir a su, a su alrededor, alrededor, señor presidente, cuando, cuando usted, usted tenga que tratar de que sean sus verdaderos amigos a su alrededor, que le juzgue cuando usted tenga a su seguro, familia, si se va, que lo que quieren siendo presidente. Cuando usted a dejar, tenga se solo a sus hermanos yo la justicia la tengo, que lo tienen porque muy, lo aman y sus sus verdadero si tuvieran la confianza usted usted necesaria, un problema porque se vaya a cometer posición, en contra de usted. No, sí, un acto de injusticia, yo estoy seguro. Entonces sería yo estoy seguro que de que parte de los sí, integrantes es, que están es, en esa mesa es, es, le van a decir a usted, señor presidente, tenemos que tratar de que sea gracias, el juez presidente. Alejandro okay. Vargas. Muchísimas gracias porque estamos seguros que varias, si se va a cometer en contra suya la injusticia la palabra, él no va a dejar de que se cometa su exposición, yo la justicia la tengo de manera muy elevada y las, solo si me tuvieran la confianza la se necesaria se de comunicación para ocupar esa posición yo la aceptaría a si no hay esa confianza señor presidente respecto a, entonces sería a irrevocable a la imposición a la ese es y sobre ese particular quería aclararle a usted y, y a quienes nos escuchen y tengan interés en el tema. Gracias, presidente. presidente. Primero, eh, este. Muchísimas gracias y del cual forma para usted, magistrado Vargas. Y participé en la votación. Eh, tomo la palabra en, la, en el mismo marco de, que, pues, de su exposición. De y muy en particular, tenía como propósito las, el indicar cuáles la noticias son los que los se vertieron en algunos medios de, de comunicación. De, respecto a su candidatura y, en, el artículo y en particular mismo, respecto a y dentro de a comentarios de oposición presentado en la cápita a la misma y sobre ese particular jueces, pues quería aclararle a usted y allí se decía que para que los jueces escuchan, de Chicharra tengan interés en el tema que, se tomaría en lo cuenta lo siguiente primero de de este consejo casos disciplinarios del cual formó parte en particular, y la ubicación en la votación, dentro del pues, reglamento un reglamento esto fue previo dentro de ninguna candidatura no tenía como una propósito sola candidatura el indicar cuáles son los prerequisitos si o las condiciones o este de preselección. Y eso se Posteriormente, contempló en el artículo pues, 25 y todas y dentro de estos enumerando pues estaba el de la quinto quinto, y allí que hablaba para los la de carrera suya, junto, y allí se decía que para los jueces de carrera postulantes se tomaría en cuenta su historial de evaluaciones de desempeño de que, que nos manda y muy reglamento. en particular la ubicación dentro del escalafón, escalafón. No con usted, Esto fue previo a ninguna candidatura no existía una sola de candidatura tras la primera y instancia y así ese es, cuyo criterio este del realmente. consejo era posteriormente tomar en consideración pues, todas las para el asiento de la Suprema de la Corte de la Justicia de Justicia, de Justicia, los asientos. entonces en el vemos, caso suyo la candidatura suya, no tenía las condiciones que es la escala escala y eña porque se ¿verdad? pretendía y me bueno, voy un poco con todo había más reglamento, más antes, de se pretendía dar prioridad se procedió a aquellos magistrados a hacer una que había preselección que, la que es carrera, lo manda más el avanzado, y que habían y participado en cuenta en órganos colegiados como cortes de apelación no con usted entonces tomando en cuenta la gran cantidad sino de con decenas, pues decenas de otros magistrados fueron en primera instancia de la Suprema Corte de cuyo criterio de del Consejo era de confianza tomar en consideración por lo ese escalafón para el asiento como, de la Suprema Corte de Justicia de los consejos. asientos de forma particular Entonces en el caso suyo nosotros nosotros tenía no tenía las condiciones que ese escalafón sugería, porque por lo menos se pretendía, me voy un poco todavía más amplio, se pretendía ¿verdad? dar prioridad a, a aquellos más magistrados que, que habían hecho la y, carrera y es el un caso poco que más avanzada que y que, que habían participado en órganos colegiados como forma, cortes de apelación. Ni por, Entonces, tomando en cuenta la gran tomado, cantidad de jueces son aspirantes, pues decenas, que juntos fueron excluidos Ministerio de la Suprema Corte de Justicia y como candidato judicial no fue pues un tema logrado, de confianza. Muchos los casos de narcotráfico, eh, menos muchos los hablo casos como, de como muchos miembros del consejo de en los forma particular y se ha comportado Nosotros no tenemos eh, como un ningún prejuicio, prejuicio sin con respecto usted, a usted y creo que por, por lo eso, menos en nuestro caso, que tenemos tantos temas de justicia, que no tenemos ambos, que los hemos conversado, el procurador general de la. Y, República, y ese es el caso que quería confirmarle: que nosotros no estamos prejuiciados de, prejuicio prejuicio para que de ninguna forma, ni por la ninguna parte que decisión que usted aprobada usted como haya tomado. tomado. Son muchas las decisiones y las batallas tribunales juntos, como el Ministerio Público y como Poder Judicial pues hemos logrado. Son muchos los casos de narcotráfico, son muchos los casos de sicariato, son muchos los casos de robo en los cuales usted ha participado y se ha comportado como un verdadero juez sin ser yo quien para juzgarlo. Por eso, pues nosotros eh, le la confirmamos que no tenemos ningún tipo, Yo hablo, y hablo de, del Procurador que, General de la, de la República, Jan Rodríguez, ningún tipo de prejuicio con usted para que participe en el... la parte que fue aprobada como miembro de la Junta es Central número, y, número dos, Electoral sí, creo, un un esfuerzo creo esfuerzo esfuerzo en la el fortaleza de Caracol. gracias, gracias. Sí, de, de, de, número tres. Sí. creo en el hombre de Comunicado Vargas entonces yo, la, yo me atrevo a decir tres cosas en las que a usted creo. y al país que yo creo en usted muchas gracias Señor presidente. Ah, la inteligencia del hombre. Yo le diría yo amo al lo siguiente Y esto es al un, que me doy cuenta, que el que es resultado de, de mi propio, mm. de mi propia convicción. Siento interno. amor por la inteligencia. Si a mí me dijeran, número vota uno, número no dos para, para juez de la. De Creo que en la, si la fortaleza de, de Dios. que no. ¿Y por qué? Número tres, porque no lo quiero perder. Creo en el hombre de convicciones. Entonces, yo, yo o sea, me atrevo a decir, pienso que un hombre como usted, usted y al país no debe irse de Que poder yo creo en usted. Muchas gracias. Porque el Poder Judicial. Señor tiene. Presidente. Ahora, y yo no vine a Yo su le diría al, al Poder Judicial lo siguiente. Proyecto, y esto no para ganar. Resultado usted de Este es un... Por tanto, yo prefiero que usted se quede. De mi propia convicción interna. Muchas gracias, magistrado. Si a mí ¿Eh? me dijeran, vota por Vargas para juez de la... sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. del Tribunal Superior Saludo, Electoral, yo digo que. No, Alejandro, ¿eh? Alejandro Vargas. Gracias por la expresión sí, porque, de que somos amigos. Así lo considero. Porque no lo amigo. quiero. perder. El y usted me judiciar. lo ha demostrado en reiteradas ocasiones. Lamento mucho. O sea, eh, yo la expresión que un de que hombre como usted, usted, usted se retiraría no debe irse del poder, poder judicial. de los miembros del consejo. Porque no el poder no judicial pierde. Tal como y yo no vine al su, poder, poder judicial para perderse. Se sometió no para la ganar. propuesta. Y si usted, usted se va yo pierdo. Por tanto, yo prefiero... Lamentablemente, se externó gracias, lo que allí magistrado. se deliberó, de lamentablemente, porque esas son, sí, sí, sí, son decisiones que sí, sí, sí, se, sí. se deliberan. Sí, Saludo, no magistrado Alejandro afuera. Vargas. Pero, Mi gracias opinión, por la que, de que somos amigos. Así lo considero yo. En yo en lo también. particular, y usted me lo ha demostrado Entiendo, en un un reiteradas, hombre, reiteradas ocasiones. Que usted es lamento mucho eh, usted es una la expresión de que usted se retiraría porque que es un hombre honorable, que y es un parte hombre que de los que miembros actúa del consejo, no le tienen con independencia y con transparencia. Tal como dijo oh, en oh, el procurador, señor Jean Allan, ahí nos dio la propuesta de su candidatura. Yo me identifico con, con que usted lamentablemente, usted se le ha demostrado que usted este se demostrado este no lo que allí, con usted deliberó, lamentablemente, bajo la dependencia mía, son decisiones políticas, siempre la afuera. Pero mi, mi opinión, juez, yo se la voy a decir a usted que, juez, ahora que con me Vargas, digo el magistrado yo lo particular, es excelente, pero el magistrado es un hombre ético, como juez de la instrucción. Usted acaba de decir este es un, que un, un hombre de años entre es un hombre juez interno. de atención permanente de la instrucción que es un hombre y ahora como juez coordinador y es juez que actúa, y el magistrado no tiene con independencia con, con tribunales colegiado no, no ha estado en el corte sí, de apelación, es sí, decir, perdón, y sí no es que tuvo el asunto, bueno que bueno, la, yo me identifico el, el con, que tenía con usted, que usted y lo he en solamente en recuerdo de instrucción. Está, está en con usted, comienzo, con su esposa que trabajó su, su, bajo su, la dependencia la, mía con la con la cuando estuvo en la Procuraduría. De, y siempre la distinguí. De, sí sí, pero mi opinión fue que, de Juan Vargas, digo el magistrado Vargas, un hombre excelente, pero el magistrado ha estado siempre como juez de instrucción. Te acaba de decir que duró 12 años entre juez de atención permanente, juez instrucción, y ahora como juez coordinador. El magistrado no tiene experiencia en el Tribunal Colegiado. No ha estado incordiado Sí, he estado en tribunal colegiado no me Bueno, la, el, el, el problema que, que tenía que estuvo opinión. en solamente fue sí, de la intrusión He esta, estado, estado su, en tribunal colegiado, he sido juez suplente de la Corte de Apelación. de esperar que pero una cosa es: los jueces de paz suben a suplir, juez jueces de felicidad se siendo juez de paz. La Suprema, el criterio que ha adoptado esta Suprema. Real o no, la que los jueces, incluso antes de subir a las cortes de apelación, antes de ser ascendido, días, van a los, a los colegiados. Y después no lo los conocía. colegiados que se ascienden. Ese ha sido el criterio. No este es el los presidente de la Suprema lo vi, que no una vez en juicio, Por eso yo externé mi opinión. Que fui a acompañarla. del magistrado Vargas, y me gustó la no, no poligado, la magistrado que estaba la conducción que hizo la orden, que no consecuencia, en yo entiendo que debe esperar. De ahí me grabé filtros, y cada pero vez que no lo por filtro, ve ni por asunto ético, ni por asunto de confianza, ni por asunto personal ni por cualquier noticia de la gente. Fue correcto. Así que esa es mi opinión con respecto a usted, Lamento que cuando su retiro de la candidatura, le dentro de la lista de los postulantes. Buenos días, magistrado Vargas. El presidente de la República. No lo conocía. El presidente de la República, Daniel Medina. En términos personales, dijo, lo vi una vez en un juicio. Ese juez tiene de una amiga valoración. que fui a acompañarla. Y me y gustó dije, la conducción y sí, la inducción es. que hizo usted. Y di alguna cosita sobre. Esa oportunidad. Eh, la experiencia de la. De ahí tuve, me grabé su nombre y, y cada vez que yo lo en la televisión, por la gran valoración me detenía, que tiene usted. A ver, por la forma en que maneja sus casos, O cualquier noticia por, diferente. Eh, a usted. Todo, todos esos atributos que Debo tienen, decir de, de conocimiento que cuando de su competencias, nombre ese gran empoderamiento se leyó y esa dentro de de, la lista de, de los, asimilar la realidad que, social postulantes, la realidad política y hasta esa de la realidad República, particular de los Yo recuerdo una vez, esa vez, ese juez tiene que usted muy buena valoración, una frase, muy esquemática. Y, y yo dije, además, así es. cuando trataba. Y di algunas un cositas sobre no voy a decir de la experiencia que tuve. Y, y realmente yo lo felicito por la gran casas, valoración social que tiene usted. Por la forma pareja, en que maneja sus casos, Me gustaba esa. Por. O, o sea, sea todo fue para ilustrar a la sala. De de de las cosas de ese daño en los seres humanos, ese gran empoderamiento, y y esa manera las de asimilar la realidad Y incompatibilidades. Porque a veces social, nos enfrentamos en situaciones, la realidad política y, y, y hasta esa realidad particular de los, particular de los y seres sabrá humanos. Sabrá el fondo de las yo cosas. Yo recuerdo y una, una vez, esa vez, también, que usted utilizó una frase muy esquemática. ...que sí, asumió una además como le ha asumido otros... ...un caso del cual no voy a eh, descifrar cuál fue. Y decía, que una de las, que dentro de las un deliberaciones de pareja... Que aquí se presentan, ...y me gustaba esa loca. ...hubo juicios de valor... O no sea, solamente con usted fue para ilustrar no con a la otros sala de las cosas que se dan en los seres no, humanos lo que es el día a día sobre muchas veces las incompatibilidades y el por qué a veces nos empecinamos Entonces, en situaciones en lo y hacemos valoraciones y demás eh, yo usted tuve es un una hombre muy inteligente que me y sabrá el fondo de las cosas y hasta la yo superficie, superficie también tengo yo debo decir responsablemente de lo que, es que la ha asumido una defensa como le ha asumido con otros la necesidad que entendí yo postulantes, usted, eh, porque es normal de la Suprema que dentro de, de las deliberaciones, y tantas competencias que aquí se presentan, presentan por todos nosotros, hubo juicios de valor, no solamente con usted sino con el otros, postulantes porque es gran la calidad de nuestro trabajo, es eh, lo que es lo el día a día, día. Entonces, es la característica de del trabajo. Yo acojo de muy Entonces, buena fe, en los lo planteamientos que han hecho nuestros compañeros, eh, yo tuve una nuestros, sensibilidad, eh, que colegas, se me... fue una contraposición en lo que nos... Tengo, tenía, como Nacional de este y teniendo teniendo la magistratura, es la apreciación y de esa su valoración. Persona, y hasta yo, eh, la necesidad que entendí yo de que usted eh, fuera juez Oriente. de la Suprema Corte de Justicia. Y, creo que y como tiene tantas competencias leídas por todos nosotros, pasos, que también calificaba para el Tribunal Superior Electoral, el diputado Paliza hizo un gran énfasis en que. Eh, lo colocamos no. entonces en el tribunal superior Pero es Electoral. bueno escuchar. Yo acojo de muy buena fe los planteamientos que han hecho nuestros compañeros, nuestros y eh, principalmente, colegas, repito, por el Presidente colegas, de la República, eh, que fue el primero en decir. Consejeros de sus, de este Consejo Nacional de la Magistratura. Y de características. Y esa valoración, esas que Yo eh, de la, la aplaudo, por en la República porque Dominicana. lo Cortés no quita lo valiente. Pero, Realmente en las creo que, usted que ha tenido aquí realmente a los seres humanos de digo, ha dicho cosas importantes, independientemente de las afiliaciones públicas, políticas usted que si eso es definitivo, partidarias, quizás que de yo le preguntaría o no. a usted en virtud Pero de esta valoración que ha habido ya de manera que general, de que usted como es usted, como mente las personas la que están aquí y, todo y principalmente repito, por el presidente de la República que fue el primero en sería difícil para mí hasta hacerle preguntas de sus bondades eh, y de sus con características, todo lo que sabe usted, esas que con toda la, la experiencia, experiencia que tiene, justicia, aún así nosotros se la en la república o se la haríamos laicana. para llenar, pero los pero realmente las expresiones que usted ha aquí, que usted es una persona totalmente un preparada para poder ocupar cosas importantes, la posición retiro. Cualquiera de a dos retiros, de las posiciones preguntado usted de que si eso es superior, electoral o de la Suprema Corte, y yo le preguntaría a usted, y en, este en virtud sentido, de esta valoración que ha habido ya de manera general, de quién es usted, cómo es usted, cómo administradora justicia Nacional de magistratura y todas esas competencias miembros, pues, que usted ha manifestado aquí. sería difícil para mí hasta usted, hacerle preguntas. pero que la valorara en posición para mí eh, la posibilidad con todo de que aún lo que sabe usted con toda la experiencia que, que tiene, aún así nosotros se la hacemos. Que, que o se no, la haríamos a no le dan los requisitos que tenemos. Pero pues sabemos, pues, entonces, sabemos que usted es la una persona totalmente preparada en para este, poder ocupar la posición, este para que de esta manera cualquiera de las posiciones dentro del su Tribunal Superior Electoral o de la Suprema de los Corte dos. de Justicia. Eh, y en este sentido, eh, me gustaría eh, tanto de la que Corte también de el Tribunal Superior Electoral por la evidencia de que el Consejo Nacional de la Magistratura, de su con sus miembros, su puede valorar esa disposición que tiene usted, en pero que obras. la valorara en positivo para abrir la posibilidad de que aun cuando usted ha dicho que se retira tardes, porque se siente que, que no lo aprecian, no Gracias le confía, su pues persona. entonces, dado, vamos a tomar la palabra pero de confianza que hay en este... En este consejo, señalaba, para que de majestad, esta manera sea ponderó, ponderada su participación en cualquiera de los Fue dos. Así que procedí. Eh, Usted originalmente eh, se inscribió para tanto el de la Suprema Corte de justicia, de justicia como el Tribunal, y Superior, y el Tribunal Electoral, Superior Electoral por la ¿sí? evidencia de que hay sí, realmente sí. una apreciación de Entonces, su gran capacidad, su gran compromiso social y compromiso de con la justicia en la dominicana, dominicana en dominicana. todos sus órdenes. Obedece a un régimen de escalafón. De conformidad con el artículo 180 de la Constitución de la República. Muy buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia, Vargas, Vargas. Sus tres cuartas partes deben estar ahí. Gracias, por, por de su Carre. apreciación sobre mi persona. Al igual que usted, se Pero inscribieron, eh, quiero destacar lo siguiente, aspirando a la Suprema Corte de Justicia, tal y como señalaba el magistrado procurador general contra. de la República, fueron los siguientes. Aldemaro, un asignamiento. Danilo usted ¿Originalmente que Vero, se inscribió para la Suprema Pilar Corte de Justicia? Y para el Tribunal usted, Superior Electoral. No es así. Alba sí, Víaz sí. Marcos, no sé, ¿qué Rafael resulta? Matías Rodríguez, que El, el sistema de carrera Lintero, judicial en la República Dominicana, dominicana esos ocho obedece a un régimen de escalafón. Son de primera instancia. De conformidad con el artículo 180 de, la, que de la, paz, la República, que responde al nombre del, corte de Corte sus tres cuartas partes deben estar integradas. por ese de de no es magistrado. Al igual que el usted, corte, no lo ponderaron, se inscribieron el aspirando Esa a la, la verdad, Suprema Corte no de Justicia, Justicia otros jueces que no eran de Corte. Y fíjense, fueron los siguientes no inscrito para el muñizme, juez de la Suprema Corte de Justicia. Danilo Amador que Quevedo. Sí aparece Pilar Antonio Rufino Díaz. Superior superior electoral, usted pero a ese Alba Villarreal Rafael Matías Rodríguez, no Kate Echavarría Pimentel a no tipo de falta de y Suinda Brito Hernández. esos ocho jueces son de primera de instancia. Y se inscribió una persona que es juez de paz que responde al nombre lugar, de Elías Santini usted ha ganado mi admiración Pereira. usted sabe por qué eso no es magistrado porque con al su no proceder, de corte y su no lo asistente. ponderamos para la Suprema Corte de Justicia usted es una persona esa fue la, la verdad, verdad la lo único que leyenda. primó y, y para fíjense mí, que la usted ha no para la Dignidad juez de la Suprema Corte de Justicia el si sí aparece y usted sí. como Tribunal con ese Superior pero obedeció a ese que es una persona simple y llanamente de manera exclusiva no obedeció yo le a ningún tipo de falta de confianza solamente por ese proceder que usted ha tenido acusación. en el día de hoy frente a esta en el día de hoy que conforma el consejo nacional de Salman, por no su participación decide. en ese no lugar decide. usted ha ganado mi admiración. porque usted sabe la por qué es que proceder puede ser muy poco y su actitud en el día de hoy en las personas usted es una persona que tiene un alto trae. concepto de la dignidad y es para más que mí la dignidad, el concepto de la dignidad sí. primó ese criterio de la que no merece mucho a una persona. Por eso usted fue usted, de, con de ese proceder que justicia, ha tenido en el día de hoy y se colocó el de una persona para que un Tribunal Superior Electoral. Y por eso no se retire. Yo le diga sí. a sus hijos, solamente por ese Cuando proceder que usted ha tenido ver, en el día de hoy, frente a estas ocho esta personas que conforman el Consejo de se ha hecho en el día de hoy y que no se retire. Apelando a ese criterio tan digno Porque la dignidad es un valor que aparece muy poco en el día de hoy en las personas. Y usted ha dado Buenas un Buenas tardes, magistrado Vargas. Es cuanto quería decir. El presidente de la sí, República sí, no ha primado la falta de confianza. Eh, Primó ese criterio del escalafón, de nada más. Un hombre por eso usted, si usted fue excluido de, de la Suprema Corte de Justicia como y se colocó el juez del para el Tribunal Supremo Electoral. Electoral. Al margen de cualquier no otro elemento que ella Y dígale a su sí, cuando vuelva a verlo, que usted atendió a este pedimento. Una pregunta este planteamiento que, que, que le hemos hecho en el día de hoy, que usted y que, y que yo apelando a, a ese criterio tan digno su que usted ha tenido, su retiro, no se ¿Es irrevocable o todavía quedaría la oportunidad, luego de las intervenciones de los consejeros previos, a que usted eh, responder la posibilidad Vález. de que nosotros analicemos el presidente de la eh, la Suprema, o lo contemplemos con aún como un postulante? Eh, expresado aquí, a, Públicamente de que Bladrió un hombro a participar del tribunal, usted, de diera el liberal. paso, fuera escogido no, como el eh, de juez del tribunal superior. Les agradezco, y al margen les digo de cualquier me otro momento, que haya surgido la discusión de estos encuentros. Como ustedes el presidente no se de imagino, la República le ha hecho para mí es una pregunta que una creo que dignidad eh, merecería la pena que usted responda y que yo como vuelva a su renuncia, su retiro. Es irrevocable, yo prefiero todavía quedaría la oportunidad, luego de las intervenciones de los consejeros previos, a que usted eh, pondere la, la posibilidad de que, que nosotros analicemos en el Palacio Justicia, eh, o lo contemplemos aún como un postulante con a, a contemplar o a participar del Tribunal Superior Electoral. solo la serpiente no, los muertes, yo les agradezco de verdad. Les agradezco prefiero seguir involucrados. Me voy de aquí feliz. Que ahí hubo una objeción me voy de aquí feliz, porque yo di una decisión, que ustedes no se lo imaginan respeto que para mí es en el 2002 equida de violencia de género que personas tan honorables como ustedes tan delicadas. pero que yo he tratado yo prefiero con tanta seguir codeando aumento de tiempo porque prefiero seguir codeando de la suprema corte de justicia con con la maloliente. en las agendas de malo yo cuando va a un caso de palacio violencia de justicia de género, con me el lucro descanso matrimonial que tengo que solo me la serpiente los muerde por no ser descanso prefiero seguir de involucrado fíjese que Ahí hubo una la objeción que tratar porque yo di una decisión de la violencia de género con respecto no a una fácil. persona en el 2012 por un asunto de violencia de, de género, de juez, algo para ponerse tan la delicado, ropa de, padre de familia y que yo he tratado la ropa de esposo con tanta prudencia de bastante bastante delicado porque como es el caso de la violencia. Presidente de la Suprema Corte de, de Justicia, sabe yo como yo trato ese caso. Yo 100, cuando va un años, caso de violencia de género de, de 10.000 medidas. me involucro con esa experiencia más que que Nunca me involucró. Me no para separar la, la familia, familia, sino digo, de qué forma exitoso. puedo unificar la familia. Y propiamente cuando el sujeción, caso de la violencia la de género, que ustedes no es fácil. Eh, vieron. Usted tiene que quitarse la, la ropa de juez para ponerse la ropa del de padre, padre de, tema, de familia, pero que las ponerse la ropa que objetaba, de esposo, que sobre todo para tratar temas tan delicados como, como es el caso de la violencia de género. Y decía yo, qué buena oportunidad. Si en diez años, más casa 10 años, de, casa, de 10, casa, 10 mil medidas de coerción que yo he impuesto, que bueno, aparece una a dos personas sectores, que por un caso de violencia de género, y a llevarle me a objetos le doy y gracias a Dios, que requiere la familia, Digo, he sido exitoso. Para que lo hayan y propiamente cuando eso esos objetos, nosotros, como la respuesta que ustedes jueces, estamos, eh, en vieron fue el no siguiente, solamente juzgar por juzgar. Que reconocía la delicadeza la de ese tema, pero que las personas la que lo objetaban, que sobre todo no me dijeron que eran en su artículo 2 sacerdotes, habla de la solución armoniosa de, de, los, objeción de los conflictos. Me decía: Qué que buena oportunidad. El para Presidente visitar su casa por, por casa a Cristo Rey. Que Qué buena oportunidad que para visitar esos un sectores un de género de género y comenzar a llevarle ese mensaje de espiritualidad y de partes, moralidad que requiere la familia. Para que, para que, que no haya conflicto, para que actos de violencia, para porque nosotros como jueces nunca como jueces estamos en la obligación, no solamente juzgar por juzgar. Para no predicar la armonía entonces de en la familia. Les el Código Procesal Penal, en su artículo 2, habla no de la solución armoniosa de, eh, de los conflictos. Seguir ahí abajo. Y fíjese que. El presidente de la Suprema Corte de Justicia que que ha visto como lo hemos encarado. Lo primero que yo trato cuando me llega un caso de violencia de género de la República es involucrarme con, con las, de las partes, de las garantías y la justicia para que ellos me vean parte de su conflicto para que me tomen confianza a ver la decisión que, que tengo que, que tomar. En nunca Muchas tomo tomar. decisión para los miembros a del Consejo, Nacional. nunca tomo decisión para en contra de nadie. Entonces, en ese sentido, les agradezco infinitamente el gesto de confianza que me han demostrado, pero yo prefiero eh, seguir ahí abajo, prefiero seguir ahí abajo entre los pobres que tanto ha defendido el presidente de la República, codeándome con ellos y tratando de que las garantías y la justicia les llegue a ellos en iguales condiciones que aquellos que están más altos. Muchas gracias, honorable miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias, señor presidente. Maestrado Vargas, lamentamos mucho su decisión, pero también la respetamos. Así que, pase un buen día.